Hola chicos bienvenidos. Sé que me tarde mucho, pero aquí les traigo un video Sé que mi canal ha estado inactivo. Pero esta vez no es solo por los estudios, hoy les traigo tres razones por las cuales no pude subir videos Pero antes les diré que mi próximo video será un top de animes. Que les recomendaré a mis fans, y después de eso empezaré el modo historia del locuendo. Agregaré a dos asistentes más, para que haya variedad en la historia. Pero bueno comencemos. Obviamente los estudios son la prioridad primera, para el futuro del estudiante. Y debo estar mucho tiempo dedicado a los estudios, lo cual no me deja el tiempo necesario para editar vídeos, como me gustaría. Pero tendré tiempo este abril suficiente para subir dos vídeos. O eso espero, la verdad no puedo asegurar nada, los estudios se ponen cada vez más difíciles. Pero además no es lo único que me mantiene ocupado. En mi vida personal hay cosas que me mantienen ocupado que no están en esta lista. En fin vamos a lo siguiente. Los que me siguen desde un tiempo, sabrán que siempre quise ser creador de contenido audiovisual. Bueno, me he dado cuenta que mucha gente no sabe qué géneros clasifica eso. Bueno un creador de contenido audiovisual, se dedica a crear contenidos como, series, películas o, videojuegos. En fin, con unos compás, creamos un grupito, el cual se dedica a programar videojuegos. Actualmente estoy programando uno llamado On Knee, un juego de terror, del cual no explicaré mucho, para saber más. Registrense en nuestra página web. Se las dejaré en la descripción. En fin al estar programando un juego, no tengo tiempo para subir vídeos. A mí, en lo personal siempre me gustó el anime. Ya lo he dicho en otros vídeos. Pero hace poco encontré un anime. El cual me vicio mucho. Sword Art Online, o, El Arte de la Espada Online. Es un anime 110% recomendable. Y créeme, una vez que mires tres capítulos, te terminarás viendo 53.947.845 capítulos. La psicología de este mismo, más la tensión permanente, lo vuelve uno de los animes que más pone a pensar al espectador sobre las decisiones que tomaría. Lamentablemente para ustedes, caí en la serie, y estoy viendo los capítulos por montones. Lo que sí te recomiendo, es que para ver los capítulos tienes que, entender japonés, o tolerar los subtítulos, pero créeme valdrá la pena. La cosa es que estoy tan metido en este anime, que después de subir el video probablemente me mire un capítulo. La cosa es que quiero terminar la segunda temporada antes de darle una crítica general porque cada cosa tiene pros y contras, y dudo que Sword Art Online sea la excepción, aunque por ahora tenga del 1 al 10, un 10 probablemente baje a un 7. No sé pero creo que estoy escribiendo de más. En fin ya entienden, el anime me gustó tanto, que me distraigo al editar vídeos o, programar el juego. Bueno amigos espero que estén pasando un buen día, yo me voy a ver un par de capítulos de Sword Art Online. Les mando un cacahuate psicológico, y hasta la próxima vaqueros.